Continuamos en esta cobertura total, paso a paso, dándole seguimiento a todo lo que está aconteciendo en esta Semana Mayor y en este Viernes Santo. Miren, estamos en estos momentos en la entrada a la carretera Cruce Controva, que comunica hacia San Francisco de Macorís y otros municipios de la región del Nordeste. Y como vemos las imágenes en la entrada a esta Calle de Controva se encuentra el director regional del de programa de control de bebidas alcohólicas del COBA, acompañado, ¿verdad?, de un representante de la Policía Nacional y otros que han estado diseminados, ¿verdad?, en esta zona, en esta entrada, orientándose a la persona. Ariel, bienvenido a nuestra cadena Semana Santa 2018 Telenor. Muchas gracias, mi hermano. Todo lo que va entrando. Controba a San Francisco de Macorís desde hace dos días y hoy, esta mañana, hemos estado orientando, entregándole de estos brochures, donde se le eh, inculca a la persona medidas mientras está viajando, medidas antes de salir de su casa, y cuáles son las medidas, y las playas y los ríos que ellos pueden pues, visitar. Entonces, en este brochure, que Interior y Policía, pues el ministro Carlos Marante Vareno ha encargado para eh, orientar y prevenir... ...para que la persona pues vaya creando conciencia... ...realmente la Semana Santa cada año... ...usted va a ver... ...cosas menos traumáticas... ...entonces qué sucede... ...las personas que van a visitar a San Francisco... ...y son las aledañas nosotros... ...en este entorno... ...estamos orientándolo... ...previéndolo... ...primero estamos haciendo requisas ...acerca de que no se puede mezclar el alcohol... ...con el combustible... ...es decir que mientras usted vaya conduciendo... ...no puede tomar alcohol... ...si encontramos... ...cosas de la vida... ...wow increíble... El ciudadano ha captado el llamado. Señor, hemos ha hecho 67 requisas y ninguno de ellos ha estado tomando alcohol. Increíble. Eh, decían, si sí, nosotros hemos escuchado que no es bueno medidas de seguridad, ¿Se ha captado el llamado, entonces, entonces arma de fuego tampoco. Entonces la gente muy contento nosotros nos hemos sentido muy bien porque el llamado está llegando. Y eso es lo que quiere tanto el presidente, el ministro y todo el COE, todo lo que hemos estado trabajando en esto, estamos en eso para prevenir. Desde la autopista Duarte, en la entrada al cruce con Trova, que comunica a San Francisco de Macorís y otros pueblos de la región del Nordeste, en cámara, Joan Tineo, Vladimir Paula. Regreso con ustedes.